Y empezamos, entonces ya, ya empezamos a transmitir, voy a, a generar el mensaje también para, para enviar por, por WhatsApp de que estamos haciendo la transmisión a las personas que se van conectando y a las personas que posteriormente vean este video mediante el canal de YouTube o que vean este video mediante este mismo canal de Facebook. Les agradecemos eh, que estén con nosotros, les agradecemos estar conectados con estos escenarios de voces y protagonistas de la Corporación Teje Caminos en los que invitamos a diferentes personas, a diferentes eh, poblaciones que desde sus comprensiones, que desde sus experiencias han estado aportando significativamente a la educación para y han estado aportando significativamente a a pensarnos un, un escenario en el que todos podamos estar juntos, en el que todos tengamos igualdad de oportunidades, podamos tener los apoyos y los ajustes razonables necesarios para poder tener acceso a los diferentes derechos en igualdad de condiciones. Ese es el objetivo en sí mismo de, de la Corporación Teje Caminos Ese es el objetivo de estos ejercicios de conversación que hemos estado realizando en los cuales hemos contado con diferentes actores, con diferentes temas. Hemos estado conversando sobre accesibilidad cognitiva, sobre comunicación aumentativa y alternativa. Hemos estado conversando sobre autismo. Hemos estado conversando también en ocasiones preliminares con Julia sobre apoyos y ajustes razonables en los procesos educativos que benefician a la población con sordoceguera Hemos estado conversando también con orientadores también y con tiflólogos, cómo ha funcionado este proceso de transición hacia la virtualidad y el día de hoy, a propósito de la Semana Internacional de la Sordoceguera y con el único propósito de visibilizar el tema y poner a su disposición también experiencias y algunos videos de personas sordociegas del Perú, estamos el día de hoy con el ánimo de estar compartiendo con ustedes, de compartir con Julia y, sobre todo, de dar continuidad a el Facebook Live que tuvimos el mes pasado, en el que hablábamos sobre apoyos o ajustes razonables. Hubo algunas preguntas que quedaron sin, sin contestar por el tiempo, por la cantidad de preguntas que llegaron, preguntas que están orientadas a qué estrategias de abordaje pedagógico podemos implementar para apoyar a las personas con sordoseguera en los escenarios educativos, cómo generar procesos de comunicación con personas sordos ciegas, un poco como estuvimos conversando tanto desde el rol y desde lo que implica la mediación y la interventoría, sería una de las preguntas que nos planteaban en el chat, es cómo asumir los retos de la mediación o de la interventoría, y en ese sentido digamos que, Está orientada la conversación del día de hoy en dar continuidad a esos interrogantes, así como lo hicimos en el Facebook Live de la semana pasada, en el que tuvimos el, el, el Facebook Live sobre preguntas y respuestas sobre autismo, que también tuvimos un primer momento en el que conversamos sobre apoyos y ajustes razonables en autismo y como las preguntas fueron tantas, tuvimos que dar continuidad mediante otro escenario para poder no dejar pues, ninguna pregunta sin resolver y para poder estar en este escenario. Julita, si quieres, saludas y ya en un momento continúo con la con la introducción a este espacio. Buenas tardes, Sarita, buenas tardes a todas las personas que han, nos acompañan en esta tarde y en la transmisión grabada en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Es eh, hermoso poder reencontrarnos en el marco de la celebración del Día Internacional de la Sordoceguera y la semana de, de, eh, en el que se menciona y se trata de hacer visible a esta condición sus necesidades y la responsabilidad que nos corresponde como sociedad civil en torno a esas necesidades. ¿no? Gracias a Teje Caminos por la oportunidad de seguir, esperemos estar a la altura de sus expectativas y de las preguntas que han quedado en el tapete. Gracias, Celina. Claro que sí, Julita. Bueno, un poco para generar aclaraciones antes de dar continuidad con, con el proceso y para poder generar una introducción apropiada, queremos dejar claro que este espacio que estamos proponiendo, así como todos los espacios que hemos propuesto en, en escenarios preliminares, no tiene nada que ver ni tiene una intencionalidad ni de opacar, ni de eclipsar a la población, que definitivamente es la, la, la, es la que tiene la voz y es la protagonista, como también indica el nombre de estos encuentros, el nombre que le hemos dado a estos encuentros, que justamente es Voces y Protagonistas, que el día de la sordoceguera en realidad no es el día de hoy, que es 25 de junio, sino que es el día sábado, que es el día 27 de, de junio, el día en realidad de la sordoceguera nosotros pues simplemente como es la semana de la sordoceguera estamos realizando este espacio de hoy y en atención a, a un comentario realizado por Samuel Valencia que es el presidente de la Asociación Colombiana de Personas Sordociegas que en este momento pues en Colombia lidera todos los procesos es importante pues hacer la aclaración que el 27 de julio se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas Evidentemente estamos de acuerdo con que son ellos quienes deben hacer el protagonismo frente a la celebración de la semana y el Día Internacional de la Sordoceguera. De hecho, los invitamos cordialmente también porque el día eh, martes de la próxima semana, es decir, el día martes eh, 30 de junio, eh, mediante la Fundación Saldarriaga Concha, hay una invitación bien interesante que están extendiendo y es justamente también en el marco de las acciones eh, encaminadas a celebrar y a, y a evidenciar la sordoceguera se hace la invitación y también nosotros les invitamos a ustedes pues para que participen en ese escenario, estoy cargándolo acá es una conversación que van a tener Samuel Valencia, Melba Benjamín, que es de la Asociación Dominicana de Personas Sordos Ciegas, e Ingrid Marcela Moreno sobre reflexiones sobre los derechos de las personas sordociegas Es el martes 30 de junio a las 4 de la tarde, mediante el canal de Maestros por la Inclusión se podrán conectar y allá podrán también, digamos, continuar con esas reflexiones en las que estará participando también la Asociación Colombiana de Sordos Nuestra intención en ningún momento es eh, opacar a la población sordosiega, simplemente compartir eh, estas experiencias que hay en torno a la población y poder eh, poner a su disposición este conocimiento útil, seguir con la respuesta a las preguntas y en ese sentido compartimos que cuando se habla de los derechos de las personas sordociegas lo importante es que sea la misma población la que lo sí. hable y eh, en ningún momento queremos ni Julia ni la ni la ni ni Mesa de Reino ni de Caminos ni Sara Benavides exponer como profesionales, oyentes y videntes nuestras posturas personales frente al tema, sino simplemente poder compartir esta semana de las puerto ceguera también con ustedes. ¿Verdad, Julita? Así es, es un privilegio para nosotros eh, tener la oportunidad de, de servir a esta comunidad que, que realmente eh, necesita el apoyo de, de personas que hagan este, esta atención como guías e intérpretes. Todavía es, es una formación no certificada, pero mientras exista la voluntad y, y ponernos con, con total sinceridad a, a disposición de sus necesidades, vamos juntos a avanzar en, en, en tratar de derribar estas barreras Así que eh, yo siempre estoy agradecida a, a la Asociación de Sordos de Perú, a SOSIP, que, que me permitió involucrarme con, con ellos y aprender mucho de, de ellos y, y promovemos y difundimos que nuestro servicio está bajo la eh, autoridad eh, organizacional y aún en la condición de la persona con sordos ceguera. No no nos corresponde para nada, sin, sin su necesidad, sin la persona con solo ceguera, la guía de interpretación no tiene absolutamente sentido. Entonces, nos toca más bien ponernos al servicio y reconocer que, que quién mejor que, que la persona que vive la condición sea cual sea esta para hablar de ella y liderar sus movimientos. Nosotros nos corresponde trabajar desde la sociedad civil, y, y, y bueno, dar los mejores aportes en sencillez y, y humildad, ¿no? Porque es lo que nos corresponde, sin protagonismos. Exactamente, digamos que agradecemos a Samuel Valencia de la Asociación Colombiana de Sordos Ciegos por su participación, por el comentario yes. que nos hace. Este ejercicio se hace en el marco del respeto por la población, en el marco del respeto por, por los procesos, por la reivindicación de derechos que ellos han generado y que han sacado adelante como comunidades y por los años también de trascendencia que llevan en ese ejercicio de goce efectivo de derechos y de reivindicación de goce efectivo de los derechos como veremos más adelante en un video y justamente atendiendo a ese eslogan de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que dice nada para nosotros y nosotros es que también en ah. otros espacios hemos contado con Antonio Wilches, con Mariela Carrillo, que nos han contado también su experiencia, que fue uno de los mm. primeros Facebook Live que tuvimos y que el día de hoy vamos a estar eh, también viendo algunos de los videos que ellos nos envían un poco haciéndonos el recuento de todos estos procesos preliminares para para que los conozcamos. Dejando estas claridades, creo que podemos dar inicio a las preguntas, a esas preguntas que dejaron ustedes preliminares eh, en, el, en el Facebook anterior que hicimos sobre el tema. Aprovecho para saludar a Mari Mora. Muchísimas gracias por estar conectada con nosotros el día de hoy. A Clara Carrillo, a Daniela Muñoz Chuquitaype, a Gloria Aristizábal, a Natalia Martínez, a Jairo Prieto que dice yo soy el presidente de la Asociación de Personas Sordos Ciegas y sus familias de Colombia en la ciudad de Cali, muchísimas gracias uh -huh. Jairo por estar conectado y por estar eh, acompañándonos el día de hoy, qué bueno tener tu participación, saludos también a Sandra Bejarano. El día de hoy pues hay unas preguntas que quedaron por ahí en, en el aire y que nos parece importante poder eh, abordar contigo Julita, el año, el año pasado no, el, el Facebook Live anterior estuvimos conversando sobre mediación ¿no es cierto? y estábamos viendo un poco los retos que hay en materia de mediación y de interventoría entonces es una pregunta que quedó del de chat anterior y de la conversación anterior y es, digamos, desde tu experiencia en procesos de mediación eh, ¿cómo asumir esos retos de mediación eh, y, y de interventoría que se generan y que pues desde tu experiencia de tantos años en el proceso como también has de esos retos en materia de mediación e interventoría. Mira, en, la verdad es que la intervención y la o la mediación en personas que viven solo ceguera es diferente de acuerdo a las edades que, que se intervienen pueden ser a través de, de, de los, los primeros años de vida, después en edad eh, preescolar, en edad escolar, jóvenes y adultos. El propósito de la intermediación es conectar a la persona con discapacidad, eh, en este caso sensorial, la sordoceguera, con su entorno, ¿no? Y para eso es necesario el uso de un sistema de comunicación que sea funcional y, y represente una... Eh, una codificación dentro del pensamiento, entonces para eso eh, no, no tenemos nosotros en Latinoamérica, como mencioné en la reunión pasada, un centro de formación de interventores o mediadores que acompañen a las personas con sordoceguera en ese proceso, lo que se ha vivido es, es casi eh, lo, lo, la necesidad y, y ellos mismos han, han promovido, ¿no? cuando ya son jóvenes y, y adultos y han desarrollado sus propios sistemas de comunicación. Sin embargo, eh, en alguna experiencia que he tenido, por ejemplo, en sordoceguera adquirida, eh, la sensibilización de la palma de la mano o del tacto para que esa sea la, la manera de recibir información pasa por una... por ejemplo, con el área sensorial, y, eh, y el procesamiento del cerebro en ¿no? el área eh, eh, neurológica. Cómo un, un golpecito en la mano tiene que, que significar algo en el cerebro, ¿no? Entonces, este, cómo un objeto va a relacionarse con, con una palabra, cómo un, un este, um, se puede crear un concepto abstracto en el cerebro, ¿no? Entonces, esos procesamientos... Eh, son complejos e involucran una una eh, diversidad de, de áreas profesionales el ser humano es complejo sin embargo yo he visto no he visto a familias que, que utilizan por ejemplo el eh, que toquen lo, eh, por ejemplo el esto que es un lapicero cuando enseñan cantidades significa un golpecito entonces el trabajo es, es progresivo, es de mucha paciencia, pero muy estructurado también. Eh, quisiéramos vivir eh, un poco la experiencia norteamericana en el Instituto, justamente, eh, Helen Keller. Han desarrollado una serie de herramientas de, de adaptación para la vida diaria que son altamente funcionales para las comunidades con sordoceguera de, de Estados Unidos y del que han vivido algunas personas con sordoceguera esta experiencia e intercambio, ¿no? Y, y sí, sería muy, muy provechoso para la comunidad latinoamericana eh, no comenzar de cero, sino tratar de tener esa eh, retroalimentación con las adaptaciones necesarias para nuestro contexto y entorno. Mientras eso sucede, todo es funcional. Lo primero que debemos hacer es identificar que la persona con sordoceguera eh, va a percibir el mundo, va a percibir la información a través del tacto. Y debemos potenciar eh, eh, la sensibilidad de esa área para que eh, el cerebro pueda eh, transformar ese tacto en información, ¿no? Que llegue, pueda llegar incluso hasta conceptos abstractos, ¿no? Entonces, sí, sí es posible. Y, y creo que con metas pequeñas, la familia, el entorno, los profesores pueden, este ir desarrollando esta experiencia de aprendizaje porque se ha logrado, ¿no? He visto muchas personas con solo ceguera que sin necesidad de, de un mediador han ido ellos mismos, ¿no?, eh, promoviendo ese aprendizaje. Pero que mejor que un pedagogo, qué mejor que mejor que alguien que está este, acompañando los procesos de aprendizaje y que conoce estas herramientas pueda incrementarlas, enriquecerlas a través de... De conversar con un terapeuta ocupacional, con un. Este, eh, eh, con buscar esta, con las neurociencias ahorita de cómo funciona ¿no? el cerebro eh, en, en función al aprendizaje. He visto mucho enriquecimiento en ese sentido. Y yo misma, en, de modo empírico, podríamos decir, he buscado herramientas que han podido ser funcionales para que. Persona con sordoceguera, mi experiencia más temprana ha sido a los 12 años de una persona con sordoceguera para el aprendizaje de la dactilología, y, este, y la eh, más tardía ha sido una persona de 42 años, ¿no? Pero que hemos logrado que, que aprenda la dactilología como un sistema de comunicación, dado que eran personas alfabetizadas y que se iban a mover en el medio del, de la comunicación alfabetizada, era lo más funcional para ellos, ¿no? Así que este es, es parte de la convivencia. No sé si eso responde a la pregunta. Claro que sí, y creo que, que planteas y articulas muchos de los retos que definitivamente se tienen a nivel latinoamericano en manera de interventoría o de mediación. Creo que, que es importante reconocer esas lecciones aprendidas a la luz de la experiencia que se tiene también en los diferentes países de Latinoamérica, esos esfuerzos tan impresionantes que han hecho diferentes sectores, diferentes comunidades en diferentes países de América Latina para poder apoyar de una manera articulada y sistematizada a la población sordosiega para poner esos aprendizajes también a disposición de la población y para poder generar muchísimas más experiencias, pero también me parece vital esa recomendación que nos das en términos de cómo asumir el reto también, es poder comprender esas lecciones aprendidas de otros puntos del continente, que han avanzado también, han sistematizado sus experiencias y creo que la sistematización de experiencias es bien importante, Julia. O sea, creo que lo que han hecho en, en diferentes lugares eh, del mundo tiene que ser sistematizado. Creo que hay, hay algunos estudios también en los que someramente se ve cómo, cómo, cómo han sido los procesos y eso también sirve de muchos insumos para que las personas que van a, a, a continuar o que van a asumir estos procesos que los están haciendo puedan retroalimentar el ejercicio. Creo que definitivamente es como, como tú lo planteas, estar en disposición de, de la población de entender las necesidades que se presentan y eso aplica tanto para el proceso mediador como para el proceso de docentes de apoyo que se dan. Si bien en los casos de estudiantes con sordoceguera en las instituciones educativas son minoritarios en, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las instituciones educativas, en tanto la sordoceguera, pues en realidad hay muchos más casos en, en otras edades. Es importante que los docentes de apoyo que también manifiestan muchas preguntas en el tema, en los talleres de, de educación inclusiva, hay preguntas eh, amplias sobre, sobre el tema de sordoceguera, que puedan entender eso que tú nos acabas de decir, ¿no? y es poder entender... Desde el conocimiento de la población, en, en otro de, los, de las conversaciones que nosotros teníamos, Carolina Patiño nos decía: hay que conocer a la persona mejor de lo que se conoce uno mismo, ¿no es cierto? Exacto. Entender con filigrana, ella decía: hay que entender a la persona con filigrana, poder mirar cada uno de esos uh -huh. detalles, porque en función de, de ello nacen los apoyos y los ajustes razonables, y ahí empieza, digamos, a tener sentido el rol tanto de mediador como de docente de apoyo y creo que ahí hay una clave bien importante que tú nos das claro y la familia y el educadores son importantes porque hay que anticiparse hay algunos casos de sordoceguera que se pueden eh, conocer desde antes que se manifieste la sordoceguera como es el síndrome de Usher por ejemplo no si si aparece el síndrome de Boucherlo, puede ser diagnosticado, puede ser conocido eh, de, desde una más temprana edad, podemos aprovechar los residuos auditivos y visuales de esa persona para que se den aprendizajes para el, el caso que, que la sordoceguera este, se manifieste de un, modo, de un nivel más severo, ¿no? Entonces, podemos eh, anticiparnos en, en ese tipo de intervenciones. Antes, cuando no existía el eh, reconocimiento de la solo como discapacidad única, un poco que los acontecimientos nos adelantaban. Pero tanto eh, las familiares y, y las, eh, los profesores de personas de niños que son evidentes, eh, es importante que, que vayan observando si hay algún tipo de riesgo de baja audición o un futuro, una amenaza de sordera, y en el caso de las poblaciones sordas, igual, ¿no? mirar si hay este baja visión o problemas en, en la vista, que eso nos permitirían ayudar a, a intervenir, como una eh, aprovechando, digamos, los residuos que se tienen en ese momento. Entonces, podríamos preparar a la persona para que, en el caso que se dé, bueno, tienen ya las herramientas, ¿no? Y siempre un aprendizaje hace que el cerebro se desarrolle, así que si no es para su uso propio, puede ser para un, un uso en, en su contexto, ¿no? Pero el, siempre esa es, es un, una oportunidad que, que tenemos las personas, tanto como familiares o, o, o maestros, de eh, ejercer la observación y conocer con, así, con filigrana ¿no? a, a la persona que tenemos delante. Es, un, es una oportunidad que deberíamos aprovechar en ese sentido. Y no solamente en el caso de los Teguero, ¿no? Pero estamos enfatizando esa condición. Claro, es, es algo que aplica en todos los casos de los estudiantes y es que tenemos que conocer a los estudiantes y en función de eso poder establecer esos apoyos y esos ajustes razonables y el valor invaluable que tienen las familias. ¿tú? O sea, definitivamente... Adelantar procesos alejados de la familia no tiene sentido, además porque la familia es lo que nos permite generar esa, esa adherencia a los procesos, esa permanencia, esa continuidad, y porque en últimas muchos de los procesos comunicativos que se adelantan tienen sentido si se replica del el núcleo familiar, porque si no, pues dejan de tener ese sentido. Hay una siguiente pregunta que nos dejaba Kevin Esteban, en, en la conversación preliminar que tuvimos y era cómo generar procesos de comunicación con la persona sordociera. Yo te propongo que veamos el video de, de Antonio Wilches en el que nos cuenta un poquito cómo cuál es esa diversidad y nos cuenta un poquito de procesos de acceso a la información y a las comunicaciones, un poco para que con, con ese video pongamos, podamos tener tal vez un poco más de claridades también de las que nos ¿Sí? Sobre la, sobre la población, sobre los procesos de comunicación y a partir de ahí que ya podamos entonces dar un poco la respuesta a esa pregunta desde, desde la experiencia que tú has tenido apoyando procesos comunicativos uh -huh. con la población con sordoceguera. Entonces vamos a, a poner en este momento el video eh, que nos envía Antonio. Wilches, eh, a las personas que nos están viendo, eh, muchísimas gracias también por vernos, a los que nos han dejado los saludos y vamos entonces con el video. Feliz Día Internacional de la Persona Sordociega, saludos y abrazos para todos. Mi nombre es Antonio Wilches. Este es mi nombre en teña. Soy una persona sordociega con baja visión y represento a Atosip. Decimos que la sordoceguera es una discapacidad única porque tiene características especiales. Dentro de ella tenemos la sordoceguera total, la baja visión con la sordera, la ceguera con la baja audición y la baja visión con la baja audición. Todas ellas son parte de la sordoceguera y su comunicación es distinta. Está la lengua de señas táctil, el braille, audífonos que amplifican el sonido y el habla. La guía de interpretación es necesaria para la persona sordociega. Ahí estaba Antonio, justamente, compartiendo uh -huh. con nosotros. Bueno, este sí, él nos, nos habla de las diferentes características y particularidades de la persona con sordoseguera. Eh, como nos ha descrito Antonio, que nosotros de, de cariño acá en Perú le decimos Toño, eh, nos ha descrito diferentes condiciones y características, como son la sordoseguera total, la baja audición con ceguera total, la baja visión con sordera total, o la baja audición con la baja visión cada una de, de ellas tienen necesidades particulares y la, las estrategias y los procesos de comunicación que se establezcan y que se generen tienen que partir de las características particulares también de la persona que vive la sordoceguera. Dependiendo de si es alfabetizada, no es alfabetizada, si es eh, su área sensorial táctil, es, es, eh, es lo sumamente sensible como para eh, desarrollar una dactilología o un braille en la palma de la mano, o los macrotipos en la, en la palma de la mano, lo ¿no? que es escribir acá. Eh, hay algunas personas que no aprenden el braille nunca, ¿no? Y, y por eso se adaptan a la dactilología. Hay personas que no necesitan porque tienen los residuos auditivos que con una voz amplificada puede ser suficiente para recibir la información. Eh, aún siendo invidentes, entonces vienen de distintas también formaciones culturales, ¿no? Hay algunos que pueden venir de, de pertenecer a la comunidad sorda y que su, su estilo de vida ha ido siempre por la lengua de señas y las eh, características propias de la comunidad sorda y que ahora re, re, requieren las adaptaciones eh, ante la, la pérdida de la visión, pero también... Hay quienes vienen de, de la comunidad invidente, ¿no? Y usan el, ya el bastón, están acostumbrados a, a las técnicas de orientación y movilidad con mucha mayor destreza que la persona que viene de la comunidad sorda. Entonces, ellos este, conocen el braille, ¿no? Con, con también mayor destreza y habilidad y son alfabetizados eh, rápidamente. En cambio, el usuario de la lengua de señas no siempre conoce el castellano, entonces. Eh, hay que crear todos eh, estos conocimientos de, detallados e interactuar con ellos para que sean ellos los que decidan cuál es el sistema eh, eh, de comunicación que es funcional y nosotros, todos los demás, que es el motivo de esta conversación, nuestro rol es adaptarnos a eso. ¿No? no se trata de que nosotros le impongamos un sistema de comunicación a ellos y nosotros digamos, tú tienes que hacerlo así, porque no nos corresponde. Sí. Y tampoco valorizar como el tuyo es el bueno y el tuyo es el malo. No, la persona con saloceguera decide usar su sistema de comunicación, decide fortalecerse en ese sistema de comunicación. En el proceso que se establezca, el interventor va a ubicarle y proponerle y sugerirle en base a, a, a sus características. Y en conjunto, el, en una intervención conjunta, es la persona con sorda ceguera quien decide utilizar tal o tales y cuáles porque puede ser que tenga uno, dos o tres sistemas de comunicación que funcionen para distintos casos. He podido observar, ya que has mencionado a Samuel, ¿no? Samuel tiene varios sistemas de comunicación y, y él este, ha entrenado varias personas que le han apoyado en su proceso de aprendizaje en la universidad, ¿no? Entonces, eh, ¿pero quién decide? La persona con su ceguera. Nosotros no podemos imponer ni valorizar las decisiones de la persona que vive la condición. Nos tenemos someter a ese aprendizaje pero es importante también entender el área emocional o sea, no solamente porque yo soy un profesional y sé las, las la, tengo el conocimiento de los sistemas de comunicación voy a ser la escogida por la persona con su proceder, puede ser que la persona escoja a alguien que no tiene una técnica muy erudita pero emocionalmente conecta con su, eh, con su voluntad, ¿no? Entonces es, es interesante que, que eh, haber encontrado a personas que escogen un guía intérprete en base a la empatía y la manera como esa persona eh, hace valer su voz y sus oídos aunque no tenga la erudición. Así es, así es, yo creo que que eso es un aspecto bien importante y que también lo destaca el comentario número 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el comentario que nos amplía la información sobre educación inclusiva y es un comentario con el que hacíamos muchas conversaciones o hicimos una conversación en este espacio con Rafael Pavón. Uh -huh. Y era cómo nos pensamos los apoyos, ¿no es cierto? Y es cómo los apoyos que tienen que dar encaminados al desarrollo de la autonomía de la persona que jamás pueden estar por encima de la autonomía de la persona y cómo están puestos a disposición simplemente como un soporte para el desarrollo en igualdad de condiciones y, y creo que, que tiene muchísimo sentido lo que planteas desde tu experiencia y muchísimo sentido lo que lo, lo, como lo plantea la convención porque en últimas la autonomía es también prerequisito según lo que ha examinado y estudiado la convención del goce efectivo de los demás derechos de la población con discapacidad y en ese sentido creo que es muy importante tener en cuenta que siempre el apoyo está a disposición de la persona no a la persona supeditada al apoyo y que tiene que ser con el horizonte de la autonomía y el libre desarrollo Así es eh, exactamente no eh, nosotros no vamos ni a sobreproteger ni a sentirnos indispensables. Nosotros nos sometemos, nos ajustamos, nos adaptamos al requerimiento de la persona con su reconociendo la dignidad en la persona con solo ceguera, su capacidad de decisión y su capacidad de comunicarse independientemente de nosotros. Mientras menos visibles seamos los que acompañamos a las personas que viven esta condición, es mejor, porque... Eh, eso le da mayor seguridad a la persona en, en decir su, expresar su, libremente su voluntad, ¿no? Y eso es algo que, que la persona con sordo ceguera lo percibe claramente, o sea, nosotros no podemos pasar sobre ellos ni, ni ajustar. Y eso es un error de algunos gobiernos, perdón por mencionarlo, pero hay algunas estrategias que en base al desconocimiento Dicen, nosotros le vamos a poner el guía e intérprete a la persona con sordoceguera, ¿no? Y, y eso es imposible. O sea, no, la, no. Ninguna institución puede decidir el guía e intérprete que va a ser usado para una persona con sordoceguera. Es la persona con sordoceguera quien debe decidir quién es su guía e intérprete. Porque el acompañamiento se da desde que sale de su domicilio. Entonces. Eh, no, es un, no es un servicio como el intérprete de lengua de señas, ¿no? que puede ser grupal, masivo, no es personalizado, pero en ese caso no puede ser así. Y eh, esa información ha hecho que algunas instituciones de algunos gobiernos eh, ofrezcan ese servicio como un servicio impersonal, ¿no? Y, y, y eso puede resultar hasta ofensivo para alguna persona con solo ceguera. Claro que sí, y era lo que hablábamos también en, en la sesión anterior sobre sordoceguera y es cómo hay diferencias entre la interpretación y la, y la guía de interpretación, ¿no? Cómo no se puede confundir por ningún motivo la interpretación para personas sordas con la guía de interpretación para personas sordos -ciegas, y cómo funcionan de maneras distintas que a veces el nombre pues, puede generar confusiones en algunas personas, pero que como se hablaba en el conversatorio anterior sobre sordoceguera que es al, al que estamos dando continuidad con este espacio, definitivamente uh -huh. es un ejercicio que tiene que pensarse de manera diferente y que la misma población lo ha reivindicado de manera distinta. Así es. Uh -huh. Vale, y la última pregunta que queríamos responder el día de hoy, digamos, desde la continuidad a este conversatorio preliminar que nos habían dejado en el chat para ahí sí ya empezar un poco a hablar un poco sobre por qué eh, se hace la conmemoración de la sordoceguera y, y ver el video, los videos del señor José Long al respecto de esa trayectoria que él ha vivido desde su experiencia y desde los años que lleva eh, con la Asociación Peruana de Personas Sordociegas. Un poco antes de ir a eso vamos a, voy a pedirte, Julia, si nos ayudas a responder una última pregunta de las que dejaron, esta la dejó Natalia Martínez Aguilera y de hecho, eh, un poco también, esta mañana me la recordaba para poder continuar con esta respuesta el día de hoy. Y es un poco una pregunta desde la docencia de apoyo, que acá en Colombia, eh, la docencia de apoyo cumple un poco la función que cumple el SANE en Perú, Julita. Entonces, Ay, okay. allá es el servicio de apoyo y apoyo y adaptación, no sé. Apoyo y Acompañamiento a Necesidades Educativas Especiales, y se llama SAANE, y acá Sane. es un equipo de docentes de apoyo que también va y hace pues, las funciones de acompañar a las instituciones educativas, y desde ahí se hace la pregunta un poco por ese, ese proceso de acompañar a los docentes, porque si sí creemos que la educación inclusiva es un derecho y, y que debemos continuar trabajando para, para que se den las mejores condiciones, es ¿Qué estrategias de abordaje pedagógico podemos implementar para apoyar a una persona sordosiega en el marco de los escenarios educativos? Ya. Yeah. Eh, bueno, en primer lugar, desde el, desde el contexto de, del SANE, como, como, bien, como acá en Perú se, se establece, el, tenemos un... Bueno, primero voy a, voy a crear un contexto que es lo que me ha permitido, se me ha permitido observar. El, el acompañamiento, el abordaje pedagógico, el acompañamiento pedagógico que intenta conectar las necesidades educativas de, de la persona que vive, del niño que vive en discapacidad o del joven que vive esta, la discapacidad entre la, la familia, o sea, lo que se mueve en el medio ambiente familiar y la parte educativa en el centro educativo, que se desarrolla es, es un está todavía en proceso no es en las personas que acá en el Perú y, y tú nos has permitido eh, vivir también todos acompañado esta experiencia ahorita acá, acá en Lima no no tenemos las estrategias claras definidas sino que están en construcción en el Perú se está viviendo un proceso interesante que es este que las personas con discapacidad leve y moderadas pasan ya a la inclusión educativa, la inclusión en colegios regulares, en educación básica regular, y quedan todavía en la educación básica especial las personas con severidad. Muchas veces las, los niños que viven sordoceguera están calificados, están clasificados como eh, discapacidad severa. En realidad, están clasificados como discapacidad severa. Eso hace que esta población sea dirigida directamente a la educación básica especial, que está orientada fundamentalmente al aprendizaje de habilidades de la vida diaria, de independizarse, pero los priva un poco de los aprendizajes cognitivos que promueve y, y desarrolla la educación básica regular. Eh, en el caso de, de niños con, con solo ceguera, esto puede crear un retraso en el desarrollo cognitivo, y esto es frecuente por la ausencia o la, la conexión del de, eh, diagnóstico. O sea, todavía la educación está esperando el diagnóstico. ¿no? Sin embargo, el, la, el diseño universal de aprendizaje que trata de abordar el aprendizaje multisensorial es una estrategia que nosotros estamos promoviendo para, la, para este eh, proceso de, de aprendizaje. o sea. No basada en el diagnóstico, sino basada en las necesidades del alumno para desarrollar el aprendizaje. Esta es una meta que todavía a nivel educativo no se logra. En la formación de nuestros educadores todavía no se logra. O sea, la, la visión todavía está dentro de la estructura de la homogeneidad en el, en el aula, no la diversidad. Estamos en proceso. Sin embargo, el acompañamiento debe ser un acompañamiento que eh, en el caso de que se detecte que el alumno tenga solo ceguera, este, que es un, una condición que nos, no tenemos tampoco herramientas de medición, eh, no podemos decir que este niño por su condición tiene un tal IQ o puede tener un potencial porque no existen estas herramientas de medición para la condición, pero nosotros debemos apostar por este, eh, conociendo ya la condición por este este aprendizaje por el, por el tacto, ¿no? Y el tacto no significa manos, y el tacto significa todo el cuerpo. Entonces, el, el acompañamiento pasa también por la aceptación de la familia, porque la familia desmistifique la condición del niño, ¿no? O se quite estos paradigmas de que el niño no va a hacer nada, no sirve para nada, que nunca más va a aprender, sino que pasa por tratar de desafiar. Y acompañar a la familia en la aceptación de la condición para que se encuentre el equilibrio de la intervención. Eso demanda mucho de este de estas personas que se involucran en este servicio del acompañamiento pedagógico. Demanda eh, el, el conocer herramientas de acompañamiento emocional, de acompañamiento, este, eh, eh, conocer herramientas de, de aprendizaje, lo que hemos hablado del diseño universal de aprendizaje, demanda herramientas de observación, análisis, interpretación y poder creativamente eh, sugerir las adaptaciones en base al medio ambiente en el que se vive. O sea, si estamos hablando de una, de una zona, por ejemplo, urbano marginal, es totalmente diferente a los recursos que vamos a usar que si estamos hablando de, de una ciudad muy moderna, con tecnología, etcétera, ¿no? De, de, un, de una familia en esa ubicación. Entonces, este, eh, las, la, la primera estrategia de abordaje que yo sugeriría para estos casos es eh, la identificación de las necesidades eh, de aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, sin prejuicios ni paradigmas. El acompañamiento en el medio ambiente familiar, porque el 80% del aprendizaje se va a lograr con un medio ambiente adecuado. Si nosotros no trabajamos el medio ambiente, si es un medio ambiente hostil, si es un medio ambiente represivo, si es un medio ambiente sobreprotector, las estrategias que se quieran implementar no van a ser funcionales, porque no vamos a lograr eh, el aprendizaje, el medio ambiente va a crear mucho, la percepción de la persona con sordoceguera se da mucho por el área, eh, la percepción a través de, de la piel, ¿no? a través de, de, de tocar, a través de percibir, y el ser humano tiene una percepción que va más allá de, de los sentidos, ¿no? También este, percibimos la actitud de corazón y aunque ustedes puedan decir, ah, no, todo no puede ser así, es así. Uh -huh. Yo les digo por experiencia, personas con sordosella total han podido tocar mi mano y describir mi carácter, ¿no? Es increíble, increíble, pero también este, nosotros desde nuestra experiencia podemos... Este, animar a estas personas a no quedarse satisfechas con lo que saben, investigar, indagar y, y eh, eh, utilizar estas pruebas, ¿no? estas experiencias, sistematizar, porque es algo nuevo, ¿no? es, algo que, es como el coronavirus, todo va a servir, sea que el intento sea fallido o sea que el intento sea exitoso, todo va a servir. Entendamos que lo que necesitamos es aceptar el desafío con una actitud positiva, y nosotros también tenemos una valoración como importante en el tema de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos seres integrales, no solamente somos cuerpo, no solamente somos carácter, alma, ¿no? Inteligencia, también tenemos un área espiritual y, y para nosotros nos ha acompañado y nos ha ayudado mucho el tema de la fe y nos ha dado herramientas en que la familia ha podido salir de sus, de sus espacios y sus sus creencias eh, que limitaba el desarrollo de, de su niño y pasar a otro escenario donde eh, la fe desarrolla eso. No no lo veo, pero me puedo comprometer con aquello que, que, que sé que puede suceder en algún momento. Entonces, creo que, que ver al ser humano como un ser integral, un ser social, un ser que no es aislado, no, no, es, un, un, no es un objeto que podemos... En medir y calcular fríamente, sino en su dimensión real y de valor nos va a ayudar a, a hacer aportes creativos que creo que cualquiera que sean van a ser aportes. O sea, de hecho, la actitud es, es buena y es saludable cuando podemos sistematizar eso y compartirlo sin, sin celos, sin egoísmos, sin decir yo soy la creadora de, del sistema, porque eso no es útil para nadie. Nosotros promovemos que la información del conocimiento no puede ser monopolizado ni negociado, y menos cuando se trata de personas, ¿no? Porque todos los aportes son saludables y podrían ser funcionales dada la diversidad de las personas con las que nos relacionamos. Entonces, este, quitémonos también eso de que debemos figurar nosotros, porque la verdad es que no vamos a descubrir nada debajo del sol. Solamente que podemos transferir nuestra experiencia como algo que sea provechoso y de utilidad para alguien más. No sé si esto pueda servir como respuesta a la pregunta. Claro que sí, además, qué bonito eso que, que hablas del, del libre conocimiento, ¿no? El conocimiento que es libre, la experiencia sistematizada puesta a disposición de quien lo necesite. Eh, en uno de los Facebook Live anteriores que hacíamos con Mauricio Molano sobre la Biblioteca Azul, una biblioteca sí, sí, sí. llena de recursos eh, uh -huh. a disposición de las comunidades educativas, se hablaba justamente de eso, no que el conocimiento está para ser puesto a disposición de las comunidades que lo necesitan, que el ejercicio de inclusión también es un ejercicio de, de colaboratividad y que en, ese, ah, sí. en, la, en esa cooperación interna que se debe dar entre nosotros como profesionales, entre la comunidad, entre los equipos de apoyo pedagógico, justamente están las respuestas para poder hacer esos apoyos pedagógicos y facilitar los procesos, tanto de desarrollo de la comunidad de personas sordociegas, pero también de la población eh, que se ve beneficiada, que en realidad somos todos, de que mm. tengamos apoyos y ajustes razonables y de que nos pensemos, una educación inclusiva como horizonte, un poco me pareció también vital eso que, que nos pensabas y que nos hacías reflexionar a la luz de las transiciones, ¿no es cierto?, a la luz de, de las transiciones de cómo hay algunos sistemas educativos que están pensados en la homogeneidad y algunos sistemas educativos que están empezando a transicionar hacia no pensarnos la homogeneidad, sino hacia pensarnos la diversidad porque muy seguramente cuando como sistema educativo empezamos a pensarnos en la diversidad, empezamos a generar justamente esa eliminación de barreras, empezamos a darnos cuenta que definitivamente el ejercicio es desde la colaboratividad, pero que como la diversidad es la norma de los contextos que como la única norma que existe es que todos somos diferentes ah, y que sí. nos portamos y aprendemos de maneras distintas. Podemos hacer eso que tú nos dices y es utilizar el diseño universal del aprendizaje de esta, desde esta multisensorialidad, desde aprender con los sentidos, desde usar el componente kinestésico, desde ah, comprometernos sí. en que la, la, la educación tenga múltiples formas de ser y que podamos dar también como maestros múltiples formas de presentar la información, de acción y expresión, que es un poco la invitación que nos, que nos hacen también desde, desde el diseño universal del aprendizaje, pero que tiene sentido si nos pensamos desde sistemas educativos que realmente se estén pensando la diversidad y no la heterogeneidad, porque es desde ahí, desde donde de verdad se pueden gestionar los apoyos pedagógicos y se pueden transformar esas realidades. Bueno, entonces tenemos un video eh, que está dividido en cuatro de del de uh -huh. señor José León que nos envía desde Francia y que digamos también una de las razones por las que se hace mediante video y no desde la disposición o desde la idea inicial que teníamos que era hacerlo digamos como, como un conversatorio, es uno la distancia, los cambios de horarios que hay pues Francia y, y Bogotá y Lima que afortunadamente Bogotá y Lima sí compartimos el mismo eh, uso horario y aparte de eso, pues, por las restricciones tecnológicas. Entonces, vamos a, a ver los videos que nos envía el señor José Long. Eh, de pronto, si hay temas de audio, yo les pido a las personas que nos están viendo que nos lo dejen en los comentarios y si es así, pues, eh, les daremos acceso a, a los enlaces y nosotros, como estamos con audífonos, podríamos también... Cómo hacer de, de una u otra forma voz amplificada de ser necesario, porque hay unos videos que están con un audio bajito, pero ustedes nos dirán cómo lo escuchan, porque nosotros está también acá en, el, en la plataforma, escuchamos a veces diferente a cómo se escucha al aire. Entonces, los invito a que lo veamos y que, que a la luz de eso ya haremos las, las respect, los respectivos comentarios que nos convocan el día de hoy indicado por el padre del padre de la de la la vida de la de Nostella, de de la de hay para que cada persona pueda de un de nos dice Mari y nos dice Daniela que el audio se escuchaba muy bajo. Es un video en el que el señor José Long nos hace como un recuento desde el inicio del proceso de asociatividad que él vivió en el Perú. Lo que podemos hacer es eh, eh, unirlo y, y tal vez mejorar el audio y, y de pronto apoyar con eso para que para que se pueda subir y distribuir por los canales y que podamos tener, pues, también todos acceso eh, a, a este tipo de información, poder eh, que vean al señor José, a quien le enviamos un abrazo eh, muy grande. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por estar eh, apoyándonos el día de hoy. Quiero que veamos entonces rápido el video, el final que él nos envía, el video 5 que, que él nos enviaba en el que eh, pues manifiesta como eh, esos mensajes finales para que a la luz de eso podamos eh, continuar con la conversación y en, empezar a hablar un poco de quién fue Helen Keller de por qué eh, se conmemora eh, la sordoceguera y demás con ese caluroso eh, saludo que nos envía el señor José José Long entonces Vamos a ir con, con esa última parte del video. Bueno, ahí estaba el señor José Long contando eh, que a su sitio sí lleva 23 años y contando un poco que en ese transcurso de tiempo hay muchas personas que ya no están acompañando, que ya fallecieron pero que se reconoce también eh, ese proceso que ellos adelantaron desde la asociatividad y pues envía un abrazo caluroso a Colombia, abrazo que recibimos con todo el afecto y con todo el cariño del mundo, eh, y envió un saludo también a la población con sordoceguera de Colombia. Digamos que entendiendo un poco esto y comprometiéndonos a, a generar como la unión del video y a tratar de mejorar el audio para que se pueda eh, generar un, una me mejor comprensión de la información, pasamos un poco como... Julia, si nos ayudas un poco con la contextualización de por qué se conmemora la sordoceguera, ahí por ahí unos comentarios, ¿se celebra o se conmemora? Bueno, ahí ha generado como, como también preguntas significativas en términos de si es algo que se celebra o se conmemora, digamos que nosotros decidimos ponerlo como celebrando la sordoceguera un poco porque eh, creemos que se debe celebrar la diversidad, que la diversidad es algo que, que nos transversa a todos y que obviamente transversa sí. también a la población con discapacidad, que, las, que, la, que la diversidad es eso que nos hace únicos, diferentes y que hace que tengamos este mundo y estos ambientes de, de diferentes colores y de diferentes formas y un poco también lo hacíamos pensándonos porque definitivamente para nosotros y para mí desde lo personal, y acá sí hablo como persona, eh, creo que la, la diversidad se celebra, pero creo que hay posturas diferentes frente al tema de celebrar y conmemorar la sordoceguera, que por ahí me llegaban eh, en algunos mensajes, y también que nos ayudes un poco como con este contexto, pues Helen Keller, la celebración del Día de la Sordoceguera y de la semana, para poder ir concluyendo con este espacio de conversación. Uh -huh. Gracias. Sarita eh, en realidad quien le correspondería más que a nadie hablar de estos temas es a, a quienes representan a Sordo Ceguera de una manera espectacular y van a hablar de, de esto con mucha mayor claridad y, y, y, y conexión que es lo que puedo hacer yo. Eh, pero la, en resumen es que se decide justo en, en el año 1989 en Estocolmo el día de natalicio de Helen Keller que es una persona con sordoceguera que logró el desarrollo personal hasta un grado universitario en los Estados Unidos. Eh, entonces ella nace un 27 de junio y se decide eh, ese día eh, llamarlo el Día Internacional de la Sordoceguera. No he visto que asocien al Día Internacional de la Sordoseguera como una celebración y una conmemoración. Solamente ponen el Día Internacional de la Sordoseguera. Quienes decidimos celebrarlo o conmemorarlo somos cada uno de nosotros. Eh, es importante destacar que Helen Keller eh, también hace conocida y, y trasciende en la historia a Ann Sullivan, que es justamente la persona que la acompañó en el primer periodo como interventora y después se convierte en su guía intérprete. Y ella también eh, la acompaña, a Helen Keller, en todos sus procesos de desarrollo personal. A Helen Keller ha podido hasta escribir libros. Y eso nos habla, y, y aquí me dirijo a los padres, ¿no? A los padres que, que tienen niños con sordo ceguera, que eh, la verdad es que cada persona es un mundo por conocer, ¿no? Quizás si, si los padres de Helen Keller se hubieran quedado con su condición inicial y hubieran dicho, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Eh, no hubieran descubierto la persona que había ahí dentro con tanto que decir, comunicar y trascender, que hoy, en el año 2020, estamos hablando de ella, ¿no? Entonces, eh, les animo a no establecer esos juicios de, de, de valor para quedarnos en, en, eh, en que hasta aquí no más llega, no va a poder más, y nada de eso. Les animo siempre a, a dar... Eh, el beneficio de la duda o el beneficio de, uy, podrá, no podrá, intentemos siempre y, y veamos que ahí dentro hay una persona con mucho que desarrollar en medio de sus posibilidades. Entonces, eh, los, los, cada 27 de junio recordamos a Helen Keller y a través de ella a la, a la condición que es la solo ceguera. Lo, ¿Para qué es importante? Para visibilizar, para saber que en el mundo hay personas que viven esta condición. Para saber que hay personas que viven esta condición y que probablemente están encerradas en sus casas, en sus habitaciones, en sus silencios, en sus propios mundos. Pero dentro de ella hay personas que viven. Y en la medida de que la vida esté en ella, hay la posibilidad de conectar con su entorno. ¿no? Y por eso es importante hacer revisible, porque somos nosotros quienes vamos a construir los puentes o quienes vamos a construir las barreras. Es importante que sepamos que. Hay mucha población con ceguera que no sabemos si están o no están y a veces son confundidas las condiciones con trastornos mentales, con autismo, con otras condiciones que eh, no les dan las herramientas de participación, de comunicación, etc. Entonces, es un desafío para toda la sociedad. Hacer visible la ceguera nos pone a nosotros el desafío para poder aprender cómo poder desarrollar un mundo en, en equidad, un mundo donde todos podamos podemos ser aportantes desde nuestra condición y no decirle a alguien porque no escucha o no ve o porque no habla o porque no se mueve, decirle tú no tienes nada que aportar porque no es cierto, eso no es cierto, <risa> no nadie es más que nadie ni mejor que nadie, todos tenemos algo que decir y todos podemos ser escuchados, entonces hoy, eh, bueno el sábado 27 de junio es una oportunidad para visibilizar esta condición y darle los espacios de, de, de comunicación a, a las personas que viven la condición y que puedan hacer sentir también sus reclamos y sus, sus derechos no y, y sus responsabilidades también, porque ellos, como todos los seres humanos, asumimos responsabilidades frente a la sociedad. Y la condición no nos hace como merecedores de gracias porque todos podemos hacerlo. Y, y, y creo que ninguna persona en su diversidad quiere eh, ser libre de eso. No, todos decidimos. Queremos nuestras responsabilidades y queremos también nuestros derechos. Entonces, este, ahora sobre si es conmemorar o celebrar. Eh, yo he tenido una experiencia, quiero contarla. He tenido una experiencia que escucho este término, conmemorar, que vienen más de personas que no viven la condición. Y me han dicho así, ¿cómo puedo celebrar la sordoseguera si no hay nada más terrible que ser una persona con sordoseguera? Eso lo no entiendo porque es la proyección. Como terapeuta emocional entiendo lo que es la proyección. Lo que me quieren decir ellos es, si yo fuera una persona que no pudiera escuchar o no pudiera ver, eso es algo que yo no celebraría Y tiene validez, ¿no? Pero es su proyección. En la cantidad de amigos, con su que Dios me ha permitido tener, yo no veo que ellos abren sus ojos y dicen, pobrecito de mí que no veo y que no escucho. Pobrecito de mí que necesito un guía de intérprete. No. Yo veo a personas que abren sus ojos y dicen, hoy día que voy a desayunar, ¿cómo voy a estudiar? O ¿cómo voy a ir a trabajar? O ¿cómo voy a hacer eso, no? No, no veo a personas que están sufriendo su condición, ellos la viven. Y la viven como les toca vivir, algunos momentos con mucho gozo, algunos momentos con dificultades y otros momentos tristes, como todo ser humano. Entonces, cuando hemos he sido testigo de que se juntan en este día del 27 de junio, y se ponen a conversar con sus manos, tocándose mutuamente, yo no los he visto llorando, no los he visto sufriendo, los he visto riéndose, compartiendo anécdotas y, y celebrando. Entonces, creo que el, la, el valor que se le dé a celebrar o conmemorar depende de cada uno. ¿no? Yo celebro que hayan personas con solo ceguera, porque mi vida ha sido enriquecida por esas amistades que probablemente, si no tuvieran la condición, no fueran como son. Pero más allá de la condición, hay personas que alegran mi vida, alegran mi corazón, que hemos llorado juntos, que nos hemos reído juntos y que juntos servimos en el mundo, somos útiles. Y, y eso es algo que, que no tengo por qué ponerlo en un plano negativo. Así que yo sí se, le doy gracias a Dios por las personas que viven esta condición y que he tenido la bendición de conocerlas, disfrutarlas y juntos poder hacer algo que sea beneficioso para la sociedad. Pero dejo eh, la interpretación para cada uno. Sí, es un interrogante que queda abierto definitivamente. Cada quien tiene su postura, yo comparto eh, totalmente la tuya, que yo celebro el haberme encontrado en la vida con personas con sordoceguera celebro los aprendizajes que me han dejado y en ese sentido celebro la diversidad también que aportan en términos de cómo nos ayuda a pensar los múltiples formas de comunicarnos, múltiples formas de sentir desde nuestro cuerpo, múltiples formas de orientarnos porque creo que sin la sordoseguera sus aprendizajes no estarían, esas múltiples posibilidades que se piensan, esa innovación en formas de comunicarnos con nuestro cuerpo, de comunicarnos con nuestras manos, de apoyarnos, eh, en mi caso no se hubieran dado, yo celebro la, la sordoceguera también porque fue la que me permitió permanecer en este proceso de formación que hoy hace que yo sea educadora especial, si no es por una experiencia en primer semestre que yo tengo, cuando empecé a estudiar la carrera, no sería educadora especial, seguramente hubiera despertado y estaría en otro proceso, y por eso para mí es importante celebrar la diversidad y sobre todo, desde mi postura personal, celebrar que en mi vida eh, han aportado y he podido compartir con algunas personas con sordoceguera. Entonces, en ese sentido, la postura está abierta, cada uno de ustedes eh, tiene también la respuesta desde su experiencia de vida, cada uno de ustedes, de las personas que nos vean posteriormente y que nos acompañaron el día de hoy, podrá también dar cuenta de, de su proceso, les agradecemos mucho por habernos acompañado, Julia, de verdad que cada vez que estamos compartiendo contigo es una uh -huh. dica porque nos ayudas a comprender muchísimo mejor el proceso, nos ayudas a pensarnos, a reflexionar y sin duda alguna tu experiencia es basta en el tema y nos uh -huh. permite también entender estos procesos, les recomendamos a ustedes que el día martes eh, estén conectados con este proceso que va a hacer la Fundación Saldarriaga Concha, que puedan ver también a Samuel y a la otra persona invitada también, que es una persona con sordoceguera que se unan mm. a todas las conmemoraciones eh, o celebraciones de la sordoceguera que van a estar rotando por redes el día 27 eh, de junio, que asumamos esos, esos retos que nos están poniendo también por redes, que nos unamos a alguna de esas celebraciones y que pues asumamos el proceso eh, de, de ser apoyos también y de poder al menos no consolidarnos como barreras de estos procesos en los que las sociedades y las mismas poblaciones nos han estado jalonando. Yo les voy a compartir acá mediante el chat eh, unos de los, de los programas que hemos hecho en Gente de Colores, que es un programa de radio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. A la fecha tenemos aproximadamente cinco programas sobre ceguera que pues en esta semana en la que estamos un poco muy reflexivos frente, frente a los procesos y demás, nos pueden servir para comprender un poco también esas realidades desde diferentes posturas, desde posturas muy diversas que nos permiten eh, también... Estar comprendiendo cómo ha funcionado un poco eh, los procesos, cuáles han sido esas trayectorias. Ahí en los comentarios les voy poniendo los programas. Hay unos hay uno que se llama Sordo Ceguera Parte 1, Sordo Ceguera Parte 2. Hay uno también que se realizó con la red latinoamericana de personas sordociegas, así se titula el programa y fue una entrevista que se realizó hace ya algunos años, eh, en el año 2016 un poco también para entender cuál era como un poco el papel de Colombia para las personas que quieran estar conectadas ahí, aprender más un poco de sordoseguera, son entrevistas radiales que pueden encontrar en esa página de Gente de Colores desde Podcast, también está la entrevista al director de la obra de teatro Consentidos, que es una de las obras de teatro realizada con actores mm -hmm. sordos ciegos y que pues tiene un guión escrito de manera compartida con personas sordos ciegas para que puedan escuchar a Rodrigo y la experiencia que fue generar esta obra de teatro, y el último programa que se hizo fue la experiencia de Pilar Barragán como actriz justamente mm -hmm. en esta obra de teatro ahí, mientras les estaba comentando, dejé los enlaces para que ustedes puedan ir a ellos, eh, también nutrirse encontrar mucha más información y eh, Puedan compartir también de pronto con, con las personas a las que les interese el tema. Y pues nada, que se unan um, a esas celebraciones o a esas conmemoraciones del Día de la Sordoceguera. Julita, tu mensaje final, por favor. Gracias, Arita por la oportunidad. Y, y, y sí, recomendarles esta, eh, esta actividad que se está organizando con Samuel Valencia y Melba Benjamín. Yo los conozco a ambos personalmente, los he disfrutado mucho, acá en Lima y, y en Colombia son miembros de la directiva de la Federación Latinoamericana de Sordos y, y, y sé que tienen muchísimo que dar, no solamente por ser excelentes profesionales, sino por ser excelentes personas. Quiero dar un saludo especial a mis amigos que, que viven la, la sordoseguera por este día 27 de junio, decirles que, que estoy eh, a disposición de ellos desde las plataformas donde me toque estar, sea en mi zona de, de servicio local, como sea a través de las redes, eh, reconozco, valoro y celebro a, a las personas y, y respeto, apoyo y divulgo eh, sus necesidades, sus derechos y, y su voz, ¿no? Entonces, este celebro un saludo especial para todos ellos, los de acá de Perú y los que Dios me ha permitido que conozca y a los que me faltan conocer, pero les animo a todas aquellas personas que están viendo, siguiéndonos, que nos vean, que no duden en, en comunicarse, contactarse con, con estas organizaciones que ya están en cada país sobre de, de personas con ceguera y, y pónganse a vivir esta aventura, que, como dice bien Sarita, ha dicho bien Sarita, nos lleva a un desafío a nosotros mismos a conocer una dimensión que a veces ha sido hasta poco reconocida en nuestra experiencia de vida. Yo estoy maravillada de, de, de todo esto y, y creo que un abrazo, ellos no lo van a escuchar, ellos no lo van a ver, pero les prometo que la vez que esté delante de ellos los voy a tocar y los voy a abrazar, a pesar del coronavirus. Así que eh, que tengan un, un buen día y que sea una oportunidad desde todo lugar para hacer visible esta condición y los derechos que les corresponden y los roles que nos corresponden a nosotros como sociedad civil. Gracias, Arita, gracias, Tejegaminos, y aquí estoy en el caso de que sea requerida nuevamente, y, y un saludo especial a a Miriam de, de Venezuela, al señor José John que está hoy en, en Francia, a Samuel que está en Colombia, a Melba, a, a todos, a todos los que ellos representan en Latinoamérica. Gracias. Así es, yo celebro también que, que el día de hoy se realizó. Hay una conexión entre Jairo y Alexandra en Cali, ojalá que pues, se generen muchas mm, Jairo, Desde mm -hmm. ahí. Mari Carmen dice, buenas tardes, saludos desde Ciudad de México, soy amiga de Marta Susana Román, felicitaciones por el trabajo, la experiencia es muy valiosa para todas las familias y profesionales que convivimos día a día con personas sordos ciegas, un saludo Mari Carmen hasta, hasta Ciudad de México. Hay un comentario de, de Antonio Wilches, eh, gracias por compartir acerca de esta condición que yo personalmente cerebro y a Julia que ha narrado claramente las experiencias que hemos compartido. Eh, animo a que pueda tener un espacio mi amigo Samuel Fernández Valencia Monsalve que tiene mucho por enseñarnos. Justamente habíamos pensado en hacer un conversatorio eh, que, que estaremos programando para, para un próximo Facebook Live. Entonces tendremos un conversatorio, puede que con Samuel, puede que con, con, con otras personas también, con Sordo Ceguera, para poder también compartir... Desde, desde las experiencias, las puertas están abiertas y nosotros justamente tenemos esa misionalidad, ¿no? Tejer caminos por un, un mundo en el que respetemos, toleremos y podamos estar construyendo juntos, ¿no es cierto? Y, y estar Gracias. abordando desde la diversidad. Muchos saludos a Dora, que también se conecta por ahí, eh, a Viviana Pineda, a Jairo, ha sido un gusto, a Glorita Aristizábal, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Arroba Somos de Caminos y que pueden ver los videos de estos Facebook Live, que hoy es el Facebook Live número 20 que ya tenemos desde yeah. estos espacios y lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Mesa de Reino, Julita, para despedirnos? en Facebook como la mesa del reino con, con espacios y este y para servirles y por correo electrónico en la mesa del reino arroba gmail.com o por mi Facebook que es Julia Griselda Chupita y Pequintana en realidad pueden mandarnos mensajes y aquí estamos para servirles bueno, gracias que estén muy bien muchas gracias y hasta luego que estén bien